Porque somos la nueva marca para ti Nacional, internacional, eso, eso, así, así Sabes que tus besos siempre fueron míos Ahora tú me dices que te marcharás Que me dejarás por otro querer Amor. Sabes que sin ti yo me moriré No intentes dejarme no permitiré, no permitiré te, lamentarás, te lamentarás si juegas con mi corazón Lisura, que lisura, quieres burlarte de mi amor Con fuego no se juega, te vas a quedar ¿Quieres burlar? Chinita linda Y para que sientas este ritmo Ese pasito a chachi moreno Marcando el paso Sabes que tus besos siempre fueron Me dejarás por otro querer, otro amor. Sabes que sin ti yo me moriría. No intentes dejarme, no permitiré. No permitiré te, lamentarás, te lamentarás si juegas con mi corazón. Lisura, qué lisura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 y para que no te olvides de mí Somos la nueva marca